Pierde salud mental, bueno, eh, estás en la feria, ¿qué has visto en la feria? ¿Qué te parece la feria? Quiero que me cuentes. Pues muy bien, la feria como el año pasado, la verdad que está pues, cumpliendo las expectativas, ¿verdad? Eh, lo que se trata es de visibilizar a las personas que están en situación de dependencia y este año más en concreto con respecto a las personas mayores. Y en general lo que se trata es de que el resto de la ciudadanía, que no está al día o que no tiene eh, la oportunidad que nosotros sí de estar muy pegados a la realidad de las personas con dependencia, conozcan qué se hace, por qué y para qué, básicamente. Sí. Bueno, yo creo que de, de todos los tareas que hemos visto por aquí, realmente tú crees que, por ejemplo, están los caballos, hidroterapia, risoterapia, todo eso fomenta un poco que, que se quiten las barreras también, ¿verdad? Sí, la accesibilidad es una de las, por así decirlo, de los... ...obstáculos principales que, ha, que han existido en las personas con discapacidad... ...para poder fácilmente integrarse, ¿no? Porque a pesar de que uno quiera ir a un restaurante... ...si el restaurante no es accesible, muy difícil se puede ir, ¿no? Estás abonado a tener que utilizar el auto este, del McDonald's, ¿no? El auto, el, ¿cómo se llama, del McDonald's... ...porque no puede de otra manera participar de los recursos como quisiera. La accesibilidad es un reto y es lo que se está intentando hacer... ...por lo que me consta, por Gran Canaria accesible no solo para ir a un restaurante, sino para muchas otras facetas de la vida, porque imagínense ustedes, si uno no pudiera disfrutar de todo lo que nos ofrece el, re el entorno, los recursos y demás, pues sería una vida un poco pues teniendo que contemplar de lejos lo que podría hacer y no hago. Sí, porque realmente la, la gente que monta un restaurante se queja de que les obligan a hacer una rampa o un baño preparado para la discapacidad, pero es que realmente no se dan cuenta que esas mismas personas que están... En el restaurante se me parte un día la pierna, el mismo dueño del restaurante tiene que entrar con una sede de ruedas en su baño, entonces esa rampa le va a venir bien hasta a él, ¿no? ¿No se dan cuenta de eso? La accesibilidad es un problema de todos y cuando los restaurantes o los propietarios de los restaurantes piensan eso, debieran pensar también las personas mayores, que son los que más tiempo tienen para ir a consumir en el restaurante, son los que tienen una pensión segura, ¿verdad? Que ahora con el tema del desgraciado del desempleo, pues no es fácil salir a consumir, y de hecho el consumo interior ha bajado, pues precisamente los pensionistas tienen mayor oportunidad de consumo interior y a ellos sí que le interesa al empresario de turno eh, hacer accesible su local para que cualquier persona mayor que venga con un taca-taca, que venga con una ayuda adaptada, a la que quiera que sea, un bastón con tres patas, como quiera que sea, desde luego tengo el espacio de holgura suficiente que cuando vaya al baño pues se pueda sentir cómodo y no tenga una caída. Ya hay que cambiar el chip y no se trata de que la accesibilidad es un gasto ni una inversión, sino una necesidad, una obviedad. Si tú quieres que la gente venga a tu restaurante y coma, tienes que pensar que, si, imagínate, si estuviéramos en lugar de hablando de accesibilidad y nos dijeran, pues mira, es que va a venir todo Moscú, desde luego que pondría camareros que hablen ruso, ¿no? Pues no hay que ir tan lejos y con hacer un, un, un local accesible también se trae a mucha población. Sí, es verdad que yo trabajando en las Canarias, Sí, hasta hace poco, en, el, en la, no sé si en esta anterior, en la edición anterior, se presentó en, en, en, en la Feria de Turismo en Fitur, en Madrid, el único que yo sepa hotel plenamente adaptado que hay aquí en el sur de Gran Canaria. Y fue un exitazo, fue un exitazo porque precisamente solo por la novedad... Llamó sí, yo conozco el Parque el parque San Cristóbal, creo que también tiene varias habitaciones adaptadas, ¿no? Una cosa es las habitaciones adaptadas que por normativa tiene que cumplirla, todo hotel, ya no sé cuántas plazas, y otra cosa es que todo el recinto sea adaptado y sea accesible. Y eso realmente no es ni fácil, ni siquiera con la normativa vigente te puedes adaptar con facilidad a muchos y muchos y muchos eh, discapacidades, pero porque están en la... Aparte de las discapacidades físicas, que son todas las que tenemos más presentes, están las discapacidades sensoriales, el no ver, el no oír, el, el, la, eh, otros factores que también condicionan a la accesibilidad, no es solo el físico. También sí, hubo una charla aquí en la, en, la, en la segunda feria sobre eso, sobre eh, los, los turistas que vienen a Gran Canaria y se encuentran en un turismo también con, con sitios donde la discapacidad no sea un impedimento para venir, sino que se encuentren hoteles con eso, con, sin barreras, ¿no? Sí. Aquí somos buen ejemplo, podremos decirlo porque, por ejemplo, en salud mental, que es el ámbito al que yo pertenezco, este año, mejor dicho, ya en mayo del año que viene, se va a celebrar por segunda vez el Festival Europsy Internacional, en el que. ¿Dónde re... va a ser? En Más Palomas. Esperamos que sea Más Palomas. Eh, de momento, porque dependerá también pues, de todas estas cosas que estamos hablando, del hotel y demás, que ya en su momento no sé, si, no se debía hacer publicidad, pero yo. Como estamos en un ámbito de solidaridad, ¿verdad? Sí. Tendremos que decirlo. Sí es verdad que solidariamente con nosotros, el grupo DUNA, se, eh, hablando mal y pronto, se ha enrollado mucho en, sobre todo, evitar prejuicios, ¿no? Porque con las personas con problemas de salud mental es el principal obstáculo, el estigma, ¿no? De repente, 600 personas llegadas de todos lados de Europa con una enfermedad mental grave, desde luego a no todo operador turístico le hace gracia. Entonces, en el sí, caso porque, del porque grupo... dice que va a tener problemas, pero no. Estas personas vienen con alguien que los cuida. Lo tienen que hacer ellos los que van a cuidarlos. Y ese es el segundo de los estigmas que tratamos de borrar en el hotel, que es que no viene nadie a cuidarlo. Que pueden participar perfectamente. porque además, Y muchas veces, cuando hablamos con los hoteles, es a veces sorprendente la reacción de algunos de los directores porque dicen, yo mire, es que... Claro, es que aquí no vienen personas con problemas de salud mental. Le dije, mire, estadísticamente es imposible. Sí. Habrán estado en su hotel muchísimas más personas con problemas de salud mental de las cuales usted no ha tenido conciencia. Y no pasa absolutamente nada. Porque desgraciadamente las patologías con problemas de trastorno, con, bueno, derivadas de un trastorno mental grave, son bastante prevalentes. Es decir, hay una prevalencia y una incidencia alta. Así que, teniendo en cuenta todo esto, posible es, objetivable también. Que no es un gasto, que es una oportunidad. Falta cambiar el chip sí. y esto irá poco a poco. Ferias como esta ayudan. Desde sí. luego que es un pequeño pasito. Una feria no mueve montañas, ¿vale? Pero sí. sí que hablando a corazones, ¿verdad? Sí, sí. No, y sobre todo, elimina barreras, ¿no? Para que la gente se conciencie un poco de lo que es la discapacidad, las personas con discapacidad, que no solo son físicas, sino son psíquicas, salud mental, un poco de todo. Bueno, última impresión antes de terminar. Sí. Impresión sobre lo que estás viendo y lo que tú crees que debería ser esto. Sí. Bueno, la, la feria, eh, lo que debiera ser, más que lo que lo que es está muy bien, lo que debiera ser, no sé por qué, pero tendríamos que conseguir ser mmm, más Es eh, difícil, porque como ya está tan bien decir algo más, pero ya por rizar el rizo, tendríamos que conseguir convencer a más gente. Yo me dedicaría a llamar a colectivos específicos, a traer, porque aquí vienen muchos colegios, con facilidad para que se sensibilicen. Eh, vienen muchos grupos de mayores con facilidad y predisposición para estar sensibilizados. Pero como decíamos antes, faltan empresarios, ¿verdad? Faltan colectivos sociales, faltan colectivos concretos. Eh. Tendrían que venir aquí al colegio de arquitectos, ¿verdad? Y, de, y empezar a ver que, oye, pues tendríamos que afanarnos un poquito más. En eso es importante el colegio de arquitectos ¿no? para diseñar un poco el modelo de personas con discapacidad, diferentes. Es decir, tendría que la feria tratar de captar la atención de colectivos específicos que habitualmente no vienen, que habitualmente no vienen, por lo que quiera que sea, pero que no vienen. Entonces, invitarlos, que participen. Yo habría hecho más jornadas formativas que tuvieran que ver con temas tan inespe más inespecíficos, no necesariamente algo que conocemos todos, que es la planificación central de la persona y que funciona muy bien, y está muy bien, sino algo, por ejemplo, con el tema de la arquitectura adaptada, nuevas bueno, ese tipo de cosas. Bueno, hemos, tocado, no bueno, hemos pero... tocado muchos temas ya eh, con Javier de salud mental. Muchas gracias. gracias